Hoy nos trasladamos hasta el pabellón Cuba, sede del torneo infantil, buscando un capa blanca como parte del memorial capa blanca que celebra este año su edición 56 en la capital cubana. Pero hoy vamos a conocer las características de este evento, buscando un capa blanca, quienes su protagonismo por supuesto son los niños, jóvenes amantes del juego ciencia. Bueno, este evento es un evento muy interesante, aquí se reúnen muchos niños entre las categorías desde 8 años hasta 16 años, tipo festival, o sea, sub 8, sub 10, sub 12, 14 y 16 años en ambos sexos, donde se define el campeón en cada categoría y cada sexo, aunque sean dos torneos gigantes nada no, más, un grupo para menores de 12 años y un grupo para menores de 16 años. Tiene como característica este año que el sub 12 va a ser considerado el campeón nacional por nuestro del la categoría del año, tanto en masculino como en femenino. Tiene la participación de cinco países invitados, y tiene una cifra total de 250 jugadores Mi nombre es Alberto Alvarado y soy el padre de familia de, de Brian Alvarado y Daniel Alvarado. Nosotros hicimos el esfuerzo de traerlos aquí a Cuba, porque es un excelente torneo que les va a ayudar a su desarrollo en el ajedrez. Estamos muy agradecidos por el pueblo de Cuba por la invitación y también que hemos disfrutado mucho el país. Tenemos dos niños que están participando en, en este torneo. Ah, los traemos desde Costa Rica y ellos están disfrutando mucho. Nos ha gustado bastante eh, y el país es muy también. Eh, es una oportunidad grandísima que se le da a estos chicos, no solamente acá en Cuba, sino para todos. Entonces aprovechamos y podemos traerlos. Bien, me ha gustado mucho, eh, eh, me gustó mucho la partida que jugué y el evento está muy bonito. Mi nombre es Sergio Durán, soy entrenador de Bryan y Daniela de Costa Rica y vinimos a jugar el torneo blanca porque es uno de los mejores de Latinoamérica y es muy importante para nosotros ese jugador. Lo es, es, es disfrutar de este bonito deporte que se llama el deporte, el de ciencia, donde hay que combinar las fiesta para dar ha, para darle mate al contrario. Este, este evento es muy bonito porque hay, mus, hay mucha rivalidad. niños moverán piezas hasta precisamente el 7 de mayo, fecha en la que va a concluir el torneo infantil buscando Punta Pablanca, donde está el relevo del ajedrez cubano. Está aquí y así concluimos la sección Punto Deportivo. En próximas emisiones vamos a estar hablando de ciencia así como de